valores, van cambiando. Lo que nosotros ponemos como criterio, eh, por ejemplo, hace 30 años, me gusta luego poner el, el, el, el caso a, a los alumnos, cuando los alumnos ya tienen una cierta edad, les digo, oigan, hoy en día, ¿a qué hora debe llegar una joven decente a su casa? Uf, te dicen, bueno, tiene que llegar. Ok, no tiene que llegar, ¿no? Bueno, eh, ¿Cuántos días después, si es una joven decente, tiene que llegar? Y afortunadamente no falta quien pregunta. ¿Y el joven qué? Ah, claro, y el joven también. ¿Por qué no más la joven? También el joven decente tendría que llegar a una cierta hora y en unas ciertas condiciones, ¿no? Este tipo de criterios obviamente han cambiado. O sea, antes, no sé, hace 30 años, pues sí te podían decir los papás a la una en la casa. No, a la una hoy vas quedando. Bueno, nos vemos en tal lado como una, una y media, a ciertas edades, porque también... Si tienes 15 años, eso es delito, ¿no? Estar quedando a la una de la mañana, pues ya es una responsabilidad tanto de ellos como de los padres. Pero eso va cambiando, los criterios van cambiando también las circunstancias. Entonces, ¿cómo guiar la dirección? ¿Cómo hacer un, una especie de redireccionamiento si lo que quiero es recuperar el sentido de algo, en este caso, del estudio? Si no se trata solamente de poner nuevos valores que pueden cambiar con el tiempo, y entonces su incidencia, su capacidad puede ser muy corta o no se trata nada más de nuevos... Eh, criterios, porque también pueden cambiar, entonces la propuesta que les va a parecer una cuestión de sentido común, y lo es, no venimos a descubrir el agua tibia y, y el hilo negro, es más bien un cambio en actitudes, porque las actitudes así no pueden ser de las culturas, las actitudes no pueden ser de los gobiernos, las actitudes no pueden ser de las ideologías, las actitudes son de los sujetos. Entonces tú quieres cambiar la dirección de tu vida en algún sentido, en este caso de la importancia del estudio, cómo recuperar el sentido del estudio, hay que cambiar una actitud. Y esa actitud no nada más es enseñarle un valor, le va a entrar por un oído le va a salir por el otro a quien no le interesa, convertir ese valor en actitud. No solamente se trata de cambiar un criterio, le va a entrar por un oído le va a salir por el otro, si no tiene la capacidad de convertir ese criterio en actitud. ¿Qué quisiera la actitud? Una conducta estable referente, Una conducta estable referente. De tal manera que la actitud me forma, la actitud me distingue, la actitud me configura, la actitud me permite a mí saber qué esperar del otro, al margen de las circunstancias y al margen de los contextos. Lo que pasa cuando dices, no, fulano, con fulano no lo cuentes, porque es un egoísta, es una actitud. Sabes qué esperar de él, sabes qué excepciones te vas a llevar, sabes para qué no está hecho y qué cosas no vas a alcanzar con él. O, no, con fulano sí, es una persona de fiar, es una persona leal, es una persona veraz. O fulano es emprendedor, fulano no es flojo, fulano no se arredra, fulano no se vence. Son actitudes. Entonces, si esta es la propuesta, si la recuperación del sentido del estudio implica redireccionar nuestra actitud ante el estudio para que la gente que ya no estaba e interesada en el estudio se vuelve a interesar, entonces la gran pregunta es, ok, ya entendí que no se trata nada más de enseñar o adoctrinar con nuevos valores, no se trata nada más de adoctrinar o enseñar nuevos criterios, sino de generar nuevas actitudes. Ok, ¿y qué actitudes hay que generar en la gente que ha perdido el interés por el estudio? ¿Cómo revertir eso? llevarlo al interés por el estudio bueno pues se me ha ocurrido recogiendo algunos textos de gente que se ha dedicado a analizar esto que la actitud que alguien debería tener en el estudio ante el estudio de cualquier área que esté estudiando, de cualquier materia que tenga enfrente, de cualquier nivel educativo en el que estuviera desarrollándose, pasaría por un cambio de actitud ante tres fenómenos que son típicos de nuestra condición humana tres esferas de la vida humana, tres esferas de la condición humana, si se quiere hablar así de nuestra naturaleza humana, que debieran servir como guías para cambiar nuestras actitudes. Voy a anunciarlas, las voy a intentar explicar. Si no se entendió nada, entonces intentaremos en el diálogo aclarar. Si aún así no se entendió nada, voy a seguir un recurso adicional que tengo como último recurso debajo de la manga para intentar que eh, hacerme eh, explicar, y si no es porque fracasé como expositor, pero el punto es que intento participar esta idea de cómo tendría uno que redireccionar el interés por el estudio generando una nueva actitud ante él. Y entonces tenemos tres, eh, deseamos, elementos de la condición humana que debieran servir como guía para tener una nueva actitud y recuperar el interés por el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que recuperar el interés por el estudio pasa por recuperar el papel de, estas tres, de esos tres elementos de la condición humana. Lo voy a enumerar rápidamente. El ser humano tiene tres condiciones que son imprescindibles para que recupere el interés sobre cualquier cosa. Y sobre todo también por el estudio. Su capacidad o su condición corporal, lo voy a explicar un momento más. Su condición o capacidad racional su condición o capacidad social.